Familia Diner, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49 Nuevamente una semana más andamos por acá y la verdad que como siempre es un gusto saludarlos a todos Espero que estén muy bien, espero que estén muy chido donde quiera que, que, que me estén viendo eh, Les mando un abrazote a todos eh, con esto de la pandemia eh, Creo que ha sido complicado eh, para muchos muchas cosas en los recientes, eh, bueno en el último año, en las recientes semanas Pero ahí la llevamos, esperemos que pronto ya salgamos de esto y pues bueno, ya, ya se viene la, la temporada Que una de las noticias positivas de esto Es que este, pues ya habrá gente en el estadio Entonces yo supongo que la pandemia Eso ya es como síntoma de que la pandemia eh, Está por, por empezar a ceder Pero bueno, ahí la llevamos, ¿no? Eh, no hay muchas noticias de los Niners En estas en esta semanas, ¿no? Como ya sabemos, pues, eh, separaron los, los, los training camps Separaron los entrenamientos, los OTAs, perdón y, y no ha habido mucho. He estado por ahí viendo algunas eh, highlights o videos ¿no? en Instagram, en YouTube, en Facebook de, de algunos jugadores que están haciendo como workouts. No está por ahí Kittle. Que ya hasta trae un nuevo ta tatuaje. Yo la verdad no vi bien qué era. Trae un nuevo tatuaje aquí en el antebrazo. Este, Troy Sermon, que está entrenando y, este, y se ve que viene fuerte. Por ahí platicado con el buen perro. Y, y sí, que estoy de acuerdo que Sermon podría ser. ¿Quién le tumbe el lugar a, a Monster, No sé si esta temporada, pero tal vez la próxima. Me Parece que es un corredor, corredorazo. Y, y creo que también podría ser un robo para los Niners, al igual que Ufanga. Pero bueno, ahí anda Sermon. De Troy Lance, que sigue mostrando ahí cosillas. Buen brazo, buena mecánica. Y me gusta lo que veo. Obviamente, pues no es lo mismo, ¿no? Ya. <ríe> Donde lo quiero ver es tirando ya con defensivos de en enfrente a ver qué tal. Pero el Chavo tiene atleticidad, tiene este brazo y me parece que, que es este, pues, alguien que no nos va a dar tanta lata en cuestión física ¿no? como, como Jimmy G. Eh, y pues por ahí es, es, es como lo más sobresaliente que ha pasado con los Niners. Pero bueno, eh, la semana pasada les hablé un poco de, de, mi, de, mi, de cómo nació. ¿no? Aprovechando este break que hay de, de, de temporada, estoy tratando de hablar de algunos temas que que me gusta compartir con ustedes que me gusta eh, compartir como aficionado más que como como pseudo analista ¿no? <ríe> que soy o que intento ser de repente de los niners y más como aficionado la semana pasada me, me, me, me di la oportunidad o el chance de platicarles cómo nace mi pasión por los niners no desde mucho hábito y todo esto y pues bueno eh, hoy, hoy quise hablar tenía como varios temas por ahí este eh, de los que quiero hablar con, con ustedes pero a raíz del, del, del video que hice el jueves de Steve Young, ¿no? de la vida y obra de Steve Young, que este, ya lo pueden ver ahí, por ahí está en la galería, aquí les dejo el, el enlace. Este, toda la vida y obra de Steve Young, que es un quarterback Que la verdad, yo se los he platicado, ¿no? después de Montana y de Jerry Rice, Steve Young es, es, o, es o se volvió uno de mis, de mis jugadores favoritos. Y por ahí me llamó mucho la atención eh, un comentario que dejó. Que dejó un brother por ahí, este que decía que, que, que la hipocresía ¿no? de, los, de los fanáticos que, que odiábamos a, a, a Steve Young y después ya este, lo queríamos como mucho, ¿no? Y, este, y la verdad es que sí, digo, toda la razón, creo que, creo que y, y me puse a pensar en este fenómeno de, de los de los corebacks en San Francisco que de repente, y no nada más corebacks, ¿eh? Eh, jugadores de, de, de diversas posiciones, no, de repente, no sé si nada más, es, ya, ya había tocado yo un poquito este tema, pero no sé si es un fenómeno nada más de los 49 o si es un fenómeno que está mucho en los 49 en todos los equipos pasa, pero, pero sí creo que en San Francisco es algo que, que, que tendemos a hacer como afición, la prensa en, en, en California es, es bien dura, eh, y la afición en San Francisco es muy pesada, entonces... Creo que este, sí es algo que de repente me di cuenta y yo lo dije en el video. Yo, yo me volví un hater ¿no? de, de Steve Young en su momento. Porque creo que a mí yo tenía como... ¿Qué serán? 11, 12 años cuando, Montan, cuando Montana se va a los jefes. Y pues, estaba muy chavito, ¿no? Entonces a mí esa noticia me... me no entendía yo todo esto, ¿no? O sea. Lo que ahora ya entiendo, ¿no? con toda la información que hay, con los años, con todo lo que va uno aprendiendo, eh, yo entonces pues, no sabía qué pasaba, ¿no? Y, y de repente pues a mí me dolió mucho que se fuera Montana, no sabía yo por qué estaban cambiando al, al mejor coreback de todos los tiempos, y yo no acepté ese cambio y todo mi odio y todo mi hate lo dirigí y lo, y lo, y lo direccioné hacia el señor Steve Young, no, porque no, no, no podía yo concebir que un jugador viniera a querer ocupar los zapatos de Joe Montana. Y no estuve para nada de acuerdo con la decisión. Hice mucho coraje, hice mucha rabieta, hice mucho berrinche cuando eso pasó. Y bueno, los, los resultados que vinieron después, o los, los años siguientes con Steve Young, pues me, más me hacían eh, agarrarle eh, mucho, mucho hate, mucho odio, mucho coraje a Steve Young. Porque pues no, ¿no? O sea, gran coreback, buenos números... Eh, un fenómeno en el campo, digamos que era la, la, la versión demo de Lamar Jackson <ríe> o algo así, no porque era de este córdoba fue el primer de realmente que usó sus piernas y que tuvo éxito porque además era inteligente y, y tenía un gran brazo, pero ahí se quedaba, no se quedaba en la final de la nacional, no, no le, dos años seguidos no le pudimos ganar a los vaqueros eh, y empezaba a presentar pues, eh, problemas de lesiones. Y entonces yo decía, John, no sirve, San Francisco se equivocó, ¿no? Lo reafirmé en aqu toda aquella temporada cuando fuimos este, campeones. Eh, cuando juegan contra Kansas City, jugamos contra Kansas City y, y Montana nos gana, ¿no? Y entonces yo, no es que me diera gusto, ¿no? Porque al final siempre he apoyado más al equipo que a, que a los jugadores, pero sí dije, ándeles, ¿no? Ahí está, se equivocaron, Montana, Montana nos pudo haber llevado más lejos que Steve Young. Y, este, y yo no creo que haya sido, no, no creía yo que hubiera sido un cambio razonable o lógico en los 49. Para mí Montana, con un equipo sin el talento de San Francisco, estaba haciendo mucho, ¿no? Todavía llegó a una final de la Americana. Steve Young ahí se quedaba y ahí se quedaba y no podía con los vaqueros. Entonces pues yo, todo, todo era hacia, hacia Steve Young. ¿Y por qué les hablo de esto, no? Porque soy el primerito en acusarme de, de, de, de, de un antiguo hater, ¿no? De, porque, porque veo esto en el equipo, veo que, que sí es un fenómeno que sucede, que pasa constantemente. Eh, somos una afición que tendemos a, a tirarle mucho hate a los jugadores. Yo se los decía a este, a, este, a este cuate, no recuerdo su nombre, este cuate que dejó ese comentario, se los decía así, pues, o sea, yo acepto que fui un hater de Young, pero a partir de ahí aprendí la lección y no me gusta, no digo que no lo haga, de vez en cuando, ¿no? Me ganan las pasiones. Pero no me gusta eso de, de empezarle a tirar hate a los jugadores, creo que no se vale, creo que si supiéramos un poquito más de sus vidas, de, de lo que les ha costado llegar ahí y de lo que han tenido que atravesar y lo que siguen atravesando para poder pararse en el campo y tratar de hacer lo mejor por el equipo, eh, podríamos aprender mucho más que solamente escupir para arriba, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, Steve Young es la gran, gran lección que me da la vida de, de no puedes criticar a un jugador eh, hasta que realmente llegue al último día que pise un campo y demuestre que tal vez no lo pudo hacer. Steve Young me calla la boca no ganando el Super Bowl y entonces sí, no me vuelvo de esos que, que lo aman y lo adoran. A ¿no? la fecha es mi tercer jugador favorito de todos los que todos mis jugadores favoritos, que hay muchos, ¿no? <ríe> Afortunadamente tenemos un, un equipo que nos ha dado cantidad de talento y cantidad de ídolos, pero Steve Young está en mi número 3 y, y, y creo que más allá de solamente ganó un anillo, es, es por su historia de vida, por, por esta historia de lucha y esto que, que, que demostró. Inclusive yo creo que si no hubiera ganado el anillo, de todos modos, su vida es bien admirable, ¿no? Y es, y es por eso también que admiro a la mejor a Alex Smith, Alex Smith no nos dio el anillo. Alex Smith eh, para mí siempre fue un quarterback malito, ¿no? De, de, de medianón a malo. Nunca realmente, salvo un par de, de actuaciones, sobre todo la de Nuevo Orleans en aquel, en aquel juego divisional. Nunca dio nada realmente que, que, que valiera la pena dentro del campo, pero su historia es guau, es, wow, ¿no? Es para una película. Y esas son, esas son creo que a veces, eh, factores o... Cosas que se nos olvidan de los jugadores. Yo sé que como opción, pues, al final lo que queremos es que ganen, pero pues, tenemos que entender que no es un videojuego, ¿no? Como los Madden que juego. O, y no son robots, son seres humanos, son personas y que se equivocan, ¿no? O sea. Repasando esta historia de Young, porque al igual que pues, yo de Steve Young, pues sí sabía muchas cosas, ¿no? O sea, más allá de lo que viví en el campo, sí me puse a investigar desde hace mucho muchas cosas de él. Pero sí, para hacer este programa, pues salieron otras cosas que yo no conocía, ¿no? Y entonces cuando se adentra más uno en la historia de, esta, de estas personas, al final son personas, pues descubre uno mu muchas más cosas. Y creo que si nos metiéramos de lleno en la vida de cada uno de los, de los jugadores que juegan en la NFL, en los 49 y en cualquier equipo, pues, nos llevaríamos unas sorpresotas, ¿no? Y creo que tal vez eh, no escupiríamos tan rápido a veces lo que a veces nos sale de la boca cuando estamos enojados. Pero si es una constante es, esto del hate. ¿Por qué les hablo de esto? Porque pues miren, de repente yo sí siento que en San Francisco o en la afición de San Francisco somos muy dados a eso, ¿no? Siempre estamos esperando al nuevo Montana, ahora ya al nuevo Young, este, queremos un nuevo Jerry Rice, queremos un todo, ¿no? Un nuevo, un nuevo alguien y no dejamos que hagan su, su nombre solito. No, no es que este podcast esté dirigido a los haters de, de Jimmy Garoppolo, ¿no? Ni, ni está dirigido a Garoppolo, pero creo que sí es el ejemplo, al menos en este momento, más, más claro y más reciente de ese hate, ¿no? Miren, Jimmy Garoppolo yo creo que es un, es un coreback bueno. Yo sí lo considero un coreback bueno. Yo creo que, que es un coreback muy frágil y ahí es donde está su, su debilidad y su problema. Su fragilidad desde los Patriotas, ¿no? Que se lastimó un hombro, ya venía tocadón eh, Y aquí pues no ha parado de entre rodilla y, y tobillo Y lo que quiera, ¿no? Entonces ese creo que es, es, es su problema de Jimmy Garoppolo Pero yo no lo considero un, un, un, un coreback malo No, es Patrick Mahomes, no es Tom Brady, no, está, no, es, no es Aaron Rodgers no, no es. No, no, está en él, no, está, no es Russell Wilson, no está en ese nivel, no está en ese escalafón. Pero tampoco es. es eh, no sé. Jared Goff o Ryan Fitzpatrick. No. O, o Baker Mayfield. O este. el mismo Kirk Cousins. Que la verdad, pues no han hecho nada. O sea, no han llegado. Al menos a donde Garoppolo ya llegó. Con los 49. No han llegado, ¿no? Si sacamos más o menos una media, Garoppolo ha llegado mucho más lejos que la mayoría de los corebacks que están en la NFL hoy en día. Philip Rivers, ¿cuántos años? ¿Cuántos años siendo uno, creo yo, de los mejores corebacks también, de, al menos de esta generación? Y no pudo llegar. Y se podrá decir que fue por su equipo, ¿no? Que nunca tuvo equipo. Pero bueno, eh, acá, acá a Garoppolo le echan toda la culpa a él y no al equipo, ¿no? Es como bien contrastante. Y en su momento también Alex Smith. Eh, pasó por las mismas, ¿no? O sea, es que el equipo, el equipo y luego lo tuvo y tampoco pudo Pero bueno Creo, creo que tenemos que empezar a, a entender que los corebacks eh, Que pisen en San Francisco, los San Francisco Que sean nuestros nuevos mariscales de campo No tenemos que pensar que tiene que ser Joe Montana Ni Steve Young, no lo van a hacer. No va a haber otro Montana, no va a haber otro Young Podrá haber mejores y peores Pero no va a haber otro Montana ni otro Young y creo que sí tenemos que, como afición, empezar a parar. con Sobre todo, miren, yo, es que yo creo que el hate, no es que sea malo. Por ahí alguien también alguna vez me mandó un mensaje, un correo, que me decía que pues no, que pues dejara yo de decir que no tiraran hate, ¿no? Que, que también están en todo su derecho. Y claro, todos estamos en el derecho de, de tirar hate. Y no pretendo que con este podcast se acabe el hate, ¿no? Ni, al, ni a... Ni a Garópolo, ni a un montón de jugadores, ¿no? Ni en la NFL. Ni aquí, porque pues aquí también ha existido el hate, ¿no? Poquito, afortunadamente, por el momento. Pero también a hate. Y eso pues hay que acostumbrarse siempre, siempre va a haber gente que... Que, que esté enojada y que quiera sacar pues, cosas, ¿no? Pero creo que hay que aprender a diferenciar entre hate y crítica. Eh, una crítica me parece que se basa en, en, en el conocimiento y en fundamentos para poder decir es que no me gusta por esto sin tener que llegar a los insultos sin tener que llegar a los apodos sin tener que llegar a, la, a las descalificaciones no como muchos, muchos acostumbramos a ponerle ahí apodos a los jugadores de los cuarentenados y puede ser en son de relajo puede ser en son de, de, de, de diversión pero si sí, de repente hay unos bastante malintencionados que creo que ya no se salen de esa cajita ya metieron a Polo en esa cajita y ya de ahí no lo piensan sacar, ¿no? Jamás. Eh, porque también creo que existe dos tipos de aficionados, ¿no? Los que ven las, las cosas objetivamente o, o, trata, o tratamos, ¿no? Me considero los que trato, intento de ver las cosas lo más objetivamente posible. A veces también me gana eh, la, la emoción y el estómago, pero intento. Pero también los hay quienes no les interesa absolutamente nada y lo único que quieren es tener la razón, y, y en ese querer solamente tener la razón viene el, el que si Garoppolo juega mal o si Jimmy Ward juega mal o si el que me digan juega mal, pareci pareciera que nos da más gusto porque tuvimos la razón, aunque hayan perdido los 49 ¿no? y creo que ahí estamos perdiendo el enfoque. Yo creo que nos debería dar gusto y deberíamos estar esperando a que nuestros jugadores den resultados. Eh, y aprender a diferenciar entre el hate que es que solamente criticar decir apodos insultar a nuestros jugadores sin realmente tener fundamentos no de repente cuando dicen que Jimmy Garoppolo es basura y que apesta y todas estas cosas yo digo mmm. pues basándome en los números no que por ahí están mis videos los pueden ver el de Jimmy Garoppolo a fondo y el de Garoppolo fuera de San Francisco donde le respondo a Enrique Garay Trato, intento dar números y estadísticas para demostrar que Garoppolo no es tan malo como se cree. Miren, yo digo que Garoppolo es muy frágil y físicamente no es rentable. Y es una crítica que se basa en un hecho. Se le ha pasado más tiempo lastimado que en el campo de juego, ¿no? Entonces, Garoppolo es un coreback que no nos resulta muy rentable físicamente y que nos puede costar partidos, nos puede costar temporadas, por el aspecto físico, pero Garópolo, los números dicen que no es un mal quarterback cuando está sano y cuando está dentro del campo, y ahí están, ¿no? no se los voy a decir ahorita porque ni me acuerdo de todos y porque ahí están en los videos, pero véanlos, entonces creo que esa es la gran diferencia entre, entre hate y crítica. Entonces, hay que aprender como aficionados también a... a, a a respetar más a nuestros jugadores Porque pues, somos aficionados al final del día ¿no? Podemos hacer críticas, claro Y todo lo que aporte y, yo, y digo, como se los he hecho Yo de ustedes aprendo mmm, Como no tiene idea, ¿no? Por ahí hay varios que me comentan Así, uno de ellos es el perro El chino de Monterrey Diego, por ahí está Diego, que me comenta, que hace muy buenas, muy buenos comentarios, que aportan y suman mucho a, a, a poder ver otras cosas que a lo mejor a veces yo no estoy viendo. Eh, hay varios por ahí, se me van nombres, pero hay mucha gente que ahí me comenta y aprendo, pero de repente vienen y solamente insultan a los jugadores, insultan cosas y, y, y creo que, digo, tampoco creo que le llegue a los jugadores de la NFL, ¿no? Tampoco creo que, que, que, que Garópolo y compañía se metan aquí al canal y lean los comentarios. Y creo que como afición es muy tóxico eso y no nos, y no nos ayuda demasiado si no hacemos críticas basadas en, el, en la información, en el conocimiento y hasta en estadísticas, ¿no? Este, ¿y, ¿Y por qué? ¿A, ¿A qué voy con todo esto? Ni siquiera va centrado a Garófolo el tema, es un ejemplo, ¿no? Y cada quien puede pensar lo que quiera de garópolo Yo creo que es un coreback bueno, sano. Pero sí creo que es difícil que esté sano y creo que eso le va a costar su carrera tal vez este año si este año se lesiona pues, eh, yo creo que si no se acaba su carrera al menos va a terminar como la de muchos otros como suplente en algún otro equipo ¿no? Eh, pero esto lo quiero enfocar un poquito también porque ahorita que estoy haciendo mi, mi franchise face ¿no? Con, en el Madden y que estoy tratando de, de, de, de emular o soñar con la historia de Troy Lance por ahí creo que, que, quiero que vaya esto Miren, Trey Lance es un chavo verde, está muy nuevecito, está empezando a construir una carrera y de repente ya empiezo yo ahí a ver que le empiezan a tirar hate a Trey Lance y ni siquiera se ha puesto el uniforme en un terreno, ya en un juego, ni siquiera ha entrado ya en un juego oficial con los 49 y ya empieza a ver gente que no lo quiere y, y ahí es donde les digo aguas porque hay que esperar, hay que mejor esperar a verlo dentro del campo y hay que apoyar la finalidad de este podcast y que es algo que quería yo hablar con ustedes: es eso. Como afición, se vale, ¿no? Y se vale, se vale hablar, y se vale criticar, y se vale dar nuestros puntos de vista. Hay muchos por ahí que, que, que veo que hacen sus, sus. que están haciendo, y que me da mucho gusto que estén haciendo sus ya también eh, programas hasta en, en Facebook, ¿no? en YouTube, que empiezan a hablar de esto ¿no? Y, y me da mucho gusto y eso está bien chido y bien aplaudible pero paremos de tirarle hate a, a, a las cosas y a los jugadores y al equipo como afición creo que no está chido y creo que deberíamos de ser más inteligentes a la hora de emitir una opinión acerca de algo que creemos que está bien o que está mal no, no nos podemos cegar y, y, y decir Garoppolo es el mejor coreback del mundo, ¿por qué no lo es? Y pero tampoco podemos decir que apesta porque no apesta. Vamos a tratar de apoyar todos a Trey Lance, este proceso. Y no empezamos a volvernos aficionados tóxicos de los 49 de San Francisco. Mucho antes de tiempo y ni cuando esté jugando. Pero bueno, de eso les quería hablar amigos. E ese es un tema que sí ya tenía rato que quería yo tocar. Este, vamos, a, vamos a ver qué pasa esta temporada Vamos a apoyarlos con todo Pero vamos a eh, tratar de llevar una buena este, convivencia ¿no? En todas las redes Porque luego se ponen chidos <ríe> ahí los debates Yo luego me divierto muchísimo este, Leyendo un montón de cosas Pero vamos a tratar de ser más Los invito a que seamos más objetivos Y aquí en el canal Yo no les digo que no pongan lo que quieran Es, es, es, un, es un espacio totalmente libre Para que emitan las opiniones quieran, siempre y cuando no, caiga, no caigan en, en, en insultos así ya manchados o, o burlas hacia algún otro, alguna otra eh, opinión, ¿no? La intolerancia pues no está chida, este, pero aquí es un foro abierto para que expresen todo lo que quieran. Este, pero vamos a, a mí me gustaría más aprender, seguir aprendiendo mucho más de todos ustedes y de opiniones bien estructuradas, bien fundamentadas, porque creo que eso nos nutre a todos como afición y bueno, hasta aquí voy a dejar este podcast, es de lo que les quería hablar en esta semana, la verdad es que sí creo que era un tema importante, eh, y, y pues ya en vísperas de que viene la pretemporada y la temporada, hay que entrar con otra actitud, porque también yo, yo creo sí mucho en eso de las energías, y creo que si emitimos energía chida, pues al equipo le puede ir bien chido este año. Eh, ya saben que este lo pueden escuchar, este podcast lo pueden escuchar en iBox, y en Spotify, les dejo el, el link en la descripción. Las redes sociales ahí están, Facebook, Twitter e Instagram, para que podamos charlar, platicar, compartir. Por ahí le debo un, un, un mensaje, ya lo leí, bro, ya leí tu mensaje ahí en Twitter, este, te voy a contestar en estos días, eh, ¿no? Este, te agradezco muchísimo e, y este, pues bueno, eh, ¿qué más? Ah, ya mérito, llegamos a los 5000 y ya saben que va a haber regalos, va a haber sorpresillas ahí, no muchas y a lo mejor muy sencillas, pero sí es con mucho cariño para... Para ustedes que siguen el canal Y que sigue creciendo eh, gracias al favor de todos ustedes eh, Nos vemos en la siguiente El, el jueves vamos a tocar otro, otro tema otros vamos a abordar otros temas interesantes de los Niners que, que sigo ahí con, en el tintero y que me gustan mucho No se lo pierdan Y el sábado seguimos con toda esta historia del franchise mode de Trey Lance. Si no lo vieron estuvo chido Dura casi dos horas pero creo yo que se va volando porque es una historia bien entretenida que, que se le ocurrió a Madden y que me parece excelente. Y, este, y pues hay que chutárdola porque ya mero viene el Madden 22 y aquí en Canal, canal 49 lo, vamos, lo tenemos que tener porque ya me urge jugar con Trey Lance y me urge jugar con, con, con todos, con Fanga con sermon con, con Banks, con todos. ¿no? Más el equipazo que, que San Francisco presenta este año. Pero bueno, me despido, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, eh, mucha buena vibra, síganse protegiendo, todavía no ganamos la batalla, eh, y ya lo saben, ¡go Niners!